Roma es una palabra bonita, pero mejora dicha al revés, porque se convierte en amor, que es lo que sentimos todos por nuestros hijos, los que viajan en los sistemas de retención infantil, que casualmente también funcionan mejor al revés, es decir, a contramarcha. Cuando viajes con niños en el coche, recuerda llevar siempre los sistemas de retención infantil perfectamente colocados. Y si los niños van a contramarcha hasta los cuatro años, mejor. Así llegarás a Roma o a donde tú quieras. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.